Estamos ahora en comunicación con Noelia Zapata. Noelia es presidenta de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos y también es la flamante presidenta del Consejo Empresario de Entre Ríos. Buenas tardes, Noelia. Bienvenida a Economía de Bolsillo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos, un gusto estar acá. Creo, creo Noelia, que hay dos temas muy interesantes para hablar, que el Consejo Empresario, pero también más interesante la producción y el consumo en un punto de, del vino y sobre todo desde de una provincia como Entre Ríos. Eh, ¿Cómo es que, a ver, tengo entendido que hay una producción, había una experiencia histórica hace unos cuantos años, hasta la década del 30, que se producía vino en, en Entre Ríos, pero que se discontinuó por, por la provisión en ese año, eh, y que ahora todo hace unos cuantos años para atrás se volvió a producir y a, vino en la provincia de Entre Ríos con distintas experiencias y entre una de esas se está los aromitos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo ven a Entre Ríos como productora vitivinícola y sobre todo en el área de bodegas y vinos? Bien, sí, como vos bien lo decías, Entre Ríos fue una excelente productora de, de vides y de vino, ¿no? elaboradora de vino. Eh, tenía más de 4.000 hectáreas de, de producción de vides y tenía 30 bodegas. Exportaba también, eso fue hasta el año 1937, donde por problemas de sobreproducción de de, de uvas y de sobre elaboración de vinos este el país bueno resolvió hizo varios intentos primero este de comprar la producción de los productores luego de volcar esa producción recuerden que en el 37 estábamos saliendo de, de la de la guerra entonces como que hubo una depresión económica muy grande y hubo sobreproducción entonces a los efectos de preservar las producciones en lugares que de pronto parecían como ...tener mejores condiciones y no solo de mejores condiciones... ...sino que se planteaba que, que no se podían producir una diversidad este, de, de productos... ...como sí lo podía hacer entre ríos, que podía ser la cinticultura, la madera... ...la agricultura y muchas otras actividades. Por esa razón es que hubo una ley que prohibió el desarrollo de, de la producción vitivinícola... ...y la elaboración de vinos en otro lugar que no fuera la zona de Cuyo... Hubo provincias que la cumplieron estrictamente y provincias que no la cumplieron estric tan estrictamente. Entre Ríos fue la que más cumplió estrictamente porque, bueno, porque de pronto era la que más hacía ruido. La cercanía a Buenos Aires, la cercanía a un puerto, a un puerto exportador este, y la cantidad de, de bodega que había y una bodega importante en Concordia hizo que bueno que, que aquello se cumpliera estrictamente. Bueno, eso pasó en el 37, así que hubo 60 años de prohibición de producción de vides y de elaboración de, de vinos, y fue muy traumático para, aquella, para aquellas personas, porque se destruyeron los viñedos y se destruyeron las bodegas. En el año 97, se derogó esa ley, este y bueno, y se comenzó de una manera incipiente la nueva producción de vides. Eh, comenzó Bulies Hermet en Colón este, y algunos productores cercanos plantando las primeras vides y bueno, Bulies con su primera bodega. En la actualidad podemos decir que hay 70 productores vitivinícolas, o sea eh, a ver, esos son los 70 que están relevados, pero entendemos desde la asociación de vitivinicultores que hay más pequeños productores de 100 plantas, de 200 plantas, de 300 plantas porque termina siendo como que la implantación de vid termina siendo algo algo muy muy diferente o diferenciado. Entonces hay muchas personas que en sus predios quieren, quieren comenzar a hacer alguna producción. Pero bueno, los datos que tenemos nosotros, que manejamos según el último censo, hay unos 70 productores vitivinícolas, eh, hay eh, inscritos en el INB, habrá 49 de esos 70 que están inscritos en el INB, Instituto Nacional de vitivinicultura y hay que inscribirse tanto como viñedo, como bodega, o elaborador artesanal, o elaborador casero. Si quieren, explico en dos minutos qué es el elaborador artesanal, casero y bodega. El elaborador el, el este, casero es aquel que, bueno, que con su propia producción elabora sus propios vinos y tiene un límite. ...hasta 4.000 litros puede hacer y no puede recibir ni elaborar vino que no sea del propio. ¿No tiene mayores requerimientos en cuanto al INB, Sí, no quiere decir que el vino sea de menor calidad. O sea, el vino, si lo hace con todo con todo como corresponde... ...el vino va a ser de tan buena calidad como la, del, la del, de la bodega. Depende de las exigencias del INB y los controles. El, la segunda categoría es elaborador artesanal... Eso tiene un poquito más de control, pero puede, bueno, hasta 10.000 litros o 12.000 litros, creo, y no puede hacer vino para terceros. Después estamos las bodegas. Las bodegas sí, no hay límites para la cantidad de litros que se pueden procesar y se puede elaborar vino con uvas de tercero, se puede elaborar vino de, de, de, de, de cualquier productor que esté inscripto en el INB. Este, así que, bueno, en Entre Ríos, entonces, hay cuatro bodegas, Bolívar, Armet, Los Aromitos... Este, las magnolias y borde ríos son las cuatro bodegas. ¿m? Y elaboradores artesanales hay siete y caseros hay once inscritos en el INB. Esos son los datos claro. hasta hace un mes atrás. Noelia, ¿y en, en qué zonas de, de la provincia se se producen, se cultivan la, las vides y qué variedades? Mira, hay en todas las zonas de la provincia, especialmente en la costa del Uruguay, la costa del Paraná, este cercanos a Paraná, bueno, está este Pincarosteros, este, estamos nosotros, eh, después hay en María Luisa, después este, bueno en Valle maría en, en, en La Paz, eh, cercano a Crespo también hay dos pequeños productores, después está en el centro de la provincia, este Villa Guay, San Salvador, eh, Concordia hay varios, Colona hay varios también, Gualeguaychú, eh, bueno va, eh, Varias, varias, varias ciudades hay no tanto en el sur sur más este este desde Gualeguaychú para arriba digamos desde gualeguaychú para el sur no, no conozco en victoria hay varios también no todos están inscriptos como digo en, ante el inB muchos tienen este, productor, producciones este como un, como un complemento a su a su ofrecimiento turístico yo siempre digo que la vitivinicultura, es una actividad este, benévola. ¿Por qué? Porque permite, por un lado, la, una producción diversificada en pequeños lotes. ¿eh? en pequeños lotes Entonces uno puede aprovechar esos pequeños lotes. Por supuesto, tiene que tener en cuenta varias cuestiones. ¿Qué pasa con, con este, si, que no es encharcamiento en el suelo? ¿Qué tipo de suelo se tiene? ¿Qué pasa con, con si, si en nuestro suelo este año fue muy seco? Y el año pasado también, este año fue extremadamente seco pero este, no le hace bien la humedad excesiva a, a los viñedos, ¿no? A la vida especialmente las plantas se pueden enfermar. Así que tener un poco en cuenta eso, pero después, y que el suelo no sea muy pesado, ¿eh? suelo pesado, pesado no le hace muy bien, mucho bien a la planta según lo, lo, los datos que tenemos nosotros. Pero bueno, este, pero por ejemplo un suelo arenoso como es de pronto la, la costa del Uruguay, se desarrolla muy bien, nuestro viñedo en particular está... Uh, 2.000 metros del río Paraná, está en una de las domadas hermosas que tiene nuestra costa, y corre un, un... un... muy lindo, mayor este, preponderancia, mayor desarrollo en la provincia, el Marcelán, el Merlot, el Sirac, el Malbec, el... ...después los blancos están... ...tenemos la Bioniega, el Chardonnay... ...hay varias, varias Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc... ...hay varias cepas... ¿no? Este, ...se desarrollan muy bien... ...con distintos cuidados y con distintas características... ...y también me preguntabas... Este, ...el futuro del vino entrerriano... ...creo que el futuro del vino entrerriano es muy bueno... Eh, ...si hacemos las cosas bien... ...porque no, no olvidemos que tenemos que recuperar la historia perdida... ...entonces en ese recuperar la historia perdida hay que recuperar en el consciente de la gente que el vino entre ríos es bueno, que el vino de Entre Ríos es bueno. Y eso depende de nosotros, los vitivinicultores y los elaboradores de vino, que tenemos que preocuparnos por controlar el exceso de producción que tenga la planta, por controlar este, con raleo de hojas y de, y, de, y de fruto, por controlar muy bien cuándo cosechamos, por qué cosechamos, tener asesoramientos adecuados de enólogos, de ingenieros, y este, cumplir estrictamente con las disposiciones que el Instituto Nacional de Vitivinicultura nos, nos este, determina y también capacitarnos formarnos yo hoy decía este, que por qué la, la vitivinicultura es benévola porque permite eso no de primero la producción en pequeñas escalas segundo permite este, también está la industria la industria que, que, que, se, que es la elaboración de ese de esa, de ese fruto convertido en vino ...permite el enoturismo, el enoturismo este, genera de, desarrollo y oportunidades... En las, en, ...en las distintas regiones donde está presente, porque el enoturismo es atractor... ¿sí? ...es atractor de, de turistas, de turistas locales, regionales, nacionales e internacionales... Este, ...todos los viñedos están recibiendo turistas, y esos turistas vienen a distintas zonas... ...y consumen la artesanía, la música, la gastronomía... Eh, ...consumen en el lugar, se alojan en los lugares... ...así que creo que la vitivinicultura este, en Entre Ríos... Eh, ...va a dejar buenas señales, ¿no? Este, así que tiene esa cuestión que yo la veo como, como muy buena... ...por eso siempre desde la ver lo que impulsamos... ...y yo personalmente impulso, hagamos las cosas correctamente bien... ...hagámosla bien, si no, no la hagamos... ...porque podemos hacernos daños entre nosotros y daños también a una oportunidad que se nos está presentando como una de las 21 provincias productoras o elaboradoras de vino. Hoy hay 21 provincias en este país, de las 24, hay 21 que elaboramos vino, y perdón, que tienen viñedos, y 18 que elaboran vinos. Noelia, te iba a preguntar... Ah, perdón, dale. No, yo le iba a preguntar sobre su nuevo rol en el Consejo Empresario. Dale. Sobre qué momento se encontraba la entidad y qué agenda tenían para qué agente de trabajo tenían para estos años. Bien, bueno, eh, el Consejo Empresario va a cumplir 24 años el mes que viene. Y, y la verdad, que bueno, eh, tenemos agenda bastante bastante importante. Tal vez no una diversidad enorme de agenda, pero sí estamos con la plataforma exportadora, que es un es una un proyecto desarrollado junto con la Bolsa de Cereales, este, con la Unión Industrial, este, con la Cámara de, de, de Comercio, con la Cámara de Comercio Exterior y con la provincia. ¿eh? Esa es, es la plataforma desarrollada a los efectos de que sea la pantalla visible para las pequeñas media y medianas empresas que quieran exportar. ¿eh? Se han estado haciendo reuniones la semana pasada con varios embajadores, lo que permite que que se puede impulsar los lo, lo portables de Entre Ríos que son muchos productos y muchos este artículos, así que muchos servicios. Este, así que ahí eso a nosotros nos parece trascendental. Después tenemos el Instituto de Investigaciones Económicas que también tiene su impronta, tiene su historia. Este, también nosotros este desde el Consejo Empresario desde hace 16 años somos parte y hemos sido impulsores del desarrollo de capital social y ese desarrollo de capital social permitió que un grupo de alemanes este, nos ayudaran económicamente y estamos desarrollando el norte entrerriano. Ese norte entrerriano que se termina red 127 por la ruta 127 y la ruta 12, ese triángulo, este, miren, acabamos de este, administrar junto con la agrícola regional el 31 de marzo, este, eh, varios proyectos que tenían que ver con el desarrollo de toda esa zona, eh, donde se desarrollaron pozos, este, en toda esta sequía fue fundamental el desarrollo e de, de implementación de esos de esos pozos, este, paneles solares, kit hortícola kit uh, sanitarios, este, hemos impulsado el desarrollo de los productores este, agrícolas pequeños y medianos, capacitándolos. Este, esa es una de las miradas que de pronto el Consejo Empresario también tiene, también formamos parte de, de FOGAER, este, varias actividades a veces silenciosas que el Consejo este, impulsa y también tratamos de, de capacitar. Nosotros este año, como, como ejes de desarrollo, creo que tenemos que tratar de trabajar con los jóvenes, con los hijos de los empresarios. El Consejo Empresario tiene cerca de 50 empresas y bueno, también tenemos que ir mirando en que las instituciones tienen que estar también... Este, ...tienen que participar activamente los jóvenes... ...pero no solo los jóvenes... ...yo creo que todas las instituciones tienen que tener un complemento... ...entre la experiencia de los que más años tenemos... ...y la mirada actualizada, innovadora de los jóvenes... ...todas las instituciones, a lo respecto de tener sustentabilidad... ...previsibilidad, es bueno tener la mirada de los jóvenes... ...así que trabajaremos bastante este año, eh, Dios mediante... ...con, con este, la participación de, de jóvenes... ...y bueno, y vamos a seguir administrando... Este, estos fondos y presentando proyectos a Alemania a los efectos de, de impulsar el desarrollo del norte entrerriano. Y eso no se trabaja solo ¿eh? se trabaja con el INTA, con el INTI, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, Desarrollo Social de la Provincia este, así que hay varias economía eh, familiar, hay varias instituciones y mesas locales que llamamos, que son las formadas por las comunas donde, donde está este, inserta este, esta ruta. ¿no? Muchísimas gracias Noelia, eh, un placer eh, conversar con vos, escucharte, eh, conocer de la historia del vino en Entre Ríos, eh, de la que hablamos tampoco, y bueno, todos los éxitos también para estas nuevas labores en el Consejo Empresario.